Esos eran anuncios muy bien hechos, muy bien hechos, no a nivel visual, sino de ese contenido que te envolvía, que cada palabra tenía un peso, donde tú cuentas. ¿Y qué es lo que tú tienes en el banco? Son cuentas. Entonces relacionaban, eran publicistas muy finos, muy finos. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Esto no nos mandó el maestro Lino Palma, yo no sé si Lino tuvo ahí. ¿Tú ves? si lo guardaba de recuerdo porque había estado, pero el teatro Hago y Luz Angelita, iniciando una temporada sensacional de atracciones, nueva administración en el casino, a las 9 de la noche comienza el show, con la cascada multicolor, oye, esa era la cascada con tres o cuatro luces que le ponían, entonces salía el agua para arriba, y con las luces así ya, eso era multicolor, única en Latinoamérica, no, déjame darle para atrás, pero ven acá, no te mi mijo, desde las 9.30, pues ahí estará bailable con Luis Alberti y su orquesta del Generalísimo Trujillo. Mira qué lambón eran los artistas antes. La orquesta de Luis Alberti se llamaba Generalísimo Trujillo. ¿Por qué quieren honor al jefe? Uh -huh. <ríe> Eso. Después, dio, Mira acá de dónde que venimos, que la lambónería nosotros de lejos. <ríe> A medianoche, show con Maricha Cerrut. Y Joseito Mateo, el rey del merengue. Oye, ya Joseito, ya Joseito historia ahí. Yo tengo un amigo que, yo sé que fue Taverita, que trabaja conmigo, que yo sé que él fue a ese show. Y ahí no se estaban menores de edad. Taverita, mi hermano, mis saludos. Gracias, a, a, ahí estamos con Ileana, primera vez Dominicana. Oye, oye, el precio de los whisky. Tú ves, ahí se podía beber. Ocho pesos el litro. El medio litro, 4,50. El cuartillo, 2,25. Ya, yeah, sus santísimo. Mira la cerveza, presidente, a 50 centavos, a 30. La pequeña, la mexicana, la americana estaban a, a peso. Es su santísimo. Los cigarrillos crema, 25 centavos. Los Hollywood, a 45 cheles. El Marlboro, a 65. El, la Coca-Cola a 20 centavos, los sándwiches de pollo a 50 cheles, y sándwich varios a 49, Ey, no se cobra derecho de admisión ni consumo mínimo, sus santísimo. Dios mío, y no lo ha nacido, pues no es una emborracha una fiesta de esa, <risa> gracias al maestro lindo Palma, esto es gracias a Omar Javier, mira, para que tú veas, tú que dices que, que Omar no da para nada, mira, ese es el reinado, Santa Ana. Ahí vemos la multitud de gente que se reunía en el Parque Duarte. Mira, párate ahí, ¿qué es eso? ¿Tú no sabes lo que es eso? Eso es el palo encebado. eso era un palo engrasado que la gente hacía cadenas de humanas verticales y se iba subiendo uno encima del otro en los hombros hasta lograr alcanzar la cima de ese palo encebado que estaba engrasado, que por eso que decían encebado porque le metía mucha grasa, ¿tú ves? Grupo de hombres para que se le imposibilitara subir. Ya después que la grasa la secaban subiendo y bajando, entonces era que lograban eh, escalar. Y todo había que hacerlo abrazado del palo, del, que era un palo, no un tubo, no un palo, míralo ahí. ¿Qué pasa? Que arriba habían piernas de salami, habichuela carnation, <ríe> muchísimos artefactos para la comida y ese era el premio. Es decir, el que llegaba, ese era lo que se ganaba: palo encebado. Míralo ahí, mira ahí, ya ese logró alcanzar. <ríe> este, este, este tiene lo de la cena. Ese tiene su cena garantizada así. Mira ahí la bicicleta, eso ya era común. Esa era ahí en la calle Rivas. Mira, mira ese tráfico ahí. Ahí estaban pintando la calle. Y ahí estaba el tráfico. Eso era más macutero que el diablo. <ríe> Coge peso como yo solo. Los clavos de zinc. Caco blanco. Ahí vemos este, la calle Restauración de San Francisco de Macorís. Mira qué chévería, mira, mira, mira. El mejor restaurante. Aparte del dorado, claro. Son esos carritos. Ahí te freían un salami con un aceite refrito. ¿Qué salami mejor que ese, mi hermano? Mira, es su santísimo. Un aceite con mil frituras. Mira, aquí nunca se ha usado. Eh. Ya la cuestión del uso de los recursos del Estado, eso es del contemporáneo. Pero mira, por ejemplo, ahí. Balaguer sigue. Sí. Milton Ginebra, Hito Bisonó, presidente de la juventud. Eso fue en, en la pared del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Ahí está Ito con su juventud revolucionaria, cuando Hito era joven. <risa> <risa> Mi amigo Hito. Ahí está ese carrito, mira, nítido ahí, en su desayuno. Aquí hay uno, en la calle Tú sabes muy bien, porque hay es que tú desayunas, buen pendejo. ¿Tú, te callado, tranquilo, porque hay es que tú vas. Qué glamour, te veo ahí, te veo ahí, más nunca te acepto aquí en el programa. Irrespetuoso. Pero ven acá, un hombre que es camarrofo de este programa, dice que va a estar desayunándose ahí. ¿Tú lo quieres un fresco? Tú no, tú no tienes glamour, tú no tienes glamour. No, no. Es Kiko. Ahí está el maestro Kiko, pendiente Kiko, a su Kiko, negocio. Kiko, sí. Kiko, Radios. Eh. Ahí está la pala, esa era, es una pala de café, para, para manejar café. El teléfono público. <ríe> Gracias, maestro Kiko. Mira, ese teléfono público, ahí se ponía la gente y hacía fila la gente para comunicarse. Tenías un monedero que tú le entrabas tu peso, tus cinco pesos, tú ves, te daba un tono que tú tenías que entrar para recargarlo ahí mismo. Esa era la primera recarga. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> teléfono público esa samurai. yo quiero comprar una samurái, pero quiero encontrarla original como es, en el mercado, en el mercado sí. Hay que, tengo que tenerlo pendiente cuando vaya, esa chancleta samurái, se mi hermano, yo creo que tú tienes, el primer tatuaje que te hicieron a ti yo creo que fue ese, cuando la mataron en la espalda, desodorante deporte, mire mi hermano, eso mataba el bajo en los sobacos, eso es lo último, a una a las personalidades, señores, que estamos chachando mucho con esto. <ríe> a una de las personalidades. Gracias a Omar. Omar Javier, pues, nos colaboró a través del Departamento de Cultura del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Ahí está Monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo de San Francisco de Macorís. No pudimos identificar los demás diáconos que estaban ahí. Sobre todo el monaguillo, me hubiese gustado identificarlo. Ahí está Antonio Rosario, uno de los mejores síndicos, uno de los mejores alcaldes que ha tenido San Francisco de Macorís. Antonio Rosario, ahí está Emanuel Trinidad, me Manuel Emanuel con cabello y con bozo, mi hermano. Ahí está Antonio Rosario, ese era alcalde. Cuando Antonio salió de la alcaldía, yo quiero que tú sepas que salió, ¿tú sabes qué? En una camioneta que la debía todavía a vender tabaco por los colmados. Ese señor. Ejemplo de dignidad. Mira, ese que tiene el paraguas en las manos, ¿tú sabes quién es? El doctor Herrera Curi, mi gran amigo del alma, una persona que quise junto a doña Mirta. Ellos fueron los que fundaron el laboratorio Herrera Curi. Yo fui su maestro de ceremonias de los 50 años de casado de ellos dos. Una actividad elegante que se hizo ahí en el Club de la Codal. Estuvo un mariachi, estuvo Jacqueline Esteves, estuvo también Eddie Herrera una fiesta a todo dar, fui maestro de ceremonias de, ese, de esa hermosa boda de los 50 años, que Dios en la gloria tenga don Herrera Curi, ahí está Antonio Rosario, ahí está mi amigo del alma, doctor Reinaldo Alvánzar, una persona que yo quiero mucho y que admiro y respeto, y mi obispo, don señor Jesús María de Jesús Moya, en los jueves de TBT Ahí está Antonio Rosario y Luis Rosario. Más adelante están más claritos. Parece que el fotógrafo ahí venió las la cosas. Mire, ese que está en la esquina es el Tágara. Despertando el amanecer, mi hermano. <ríe> el Tágara. Ese era un programazo. Ahí está mi hermano Taberita, que Dios en la gloria lo tenga. Que tiene el sobre blanco en las manos. ¿Qué tendré el sobre de Taberita? Y me gustaría que hubiese estado vivo para preguntarle cuánto fue que te di en mi hijo. Ahí está David Cuello Colón. Iris Colón, ahí está Delcio Pérez, ahí está este que está aquí, el del suerte blanco, Leslie Santana, y señor, ahí están, esotunante. tunantes. <ríe> esta gente ha trabajado mucho en esta sociedad, ahí está David Cuello Colón, era regidor por el PLD y después se fue con el Partido Reformista, en el ayuntamiento que dirigió Antonio Rosario, ahí está Luis Rosario, Junto con Omar Rosario, ese era, eh, después fue general aquí, coronel, aquí en San Francisco de Macorís. Sí. Es de la joya. Ahí está Quintifete Sánchez, es su virgen de la Alta Gracia. Y se han salvado. Taverita. Mira, Pedro, Santa, eh, Pedro Fernández, que Dios lo tenga en gloria, mi hermano del alma. Ahí con la grabadora, trabajando. trabajando siempre, siempre. Un apasionado de la comunicación. Hermano Pedro, caramba, ahí está el Redacuri. Qué pena no tener esas personas en vida. Mira a Pedro Fernández ahí. Sí, sí. Para esto dirige Hidalgo. Me gustaría que. Mira a Rey Peña, cuando era joven, el del Bozo. <risa> Doña Chea de León, mírala ya Doña Chea. Que, cuánta gente querida, Dios mío. Ahí está Antonio Rosario y ahí está este señor, este Santo Domingo. Ese señor se llama César Terrero, fue director de los comedores económicos. Ahí está Miki Pantaleón, ex síndico de San Francisco de Macorís. Y ahí está Francisco Calderón, Delcio Pérez, allá atrás. Y ahí está el conde. El conde estaba gordito ahí, parece que el conde estaba picando bien en el reformito en ese tiempo. Ahí está David Díaz. Adriano Cruz con cabello, mi hermano en la camisa de cuadro allá atrás. <ríe> Miguelín, míralo ahí. ¿Sí? Ahí está Fortunato Domínguez, ese del chaleco amarillo, un destacado médico de San Francisco de Macorís, una persona muy tranquila, muy decente, un filántropo, un filántropo, una persona entregada a su salud. El Fortunato Domínguez. El, Ahí está del club Rotary, uno de los grandes fundadores. Este, vamos a ver ahora estos, este video que nos mandó el maestro Willy Hierro.